Y estamos en la sede de la Universidad Nacional de Burlingame, en la localidad de Villa y aquí en el partido de Burlingame, para hablar en esta mañana con la hora de Burlingame, con el rector en ejercicio de la universidad, con Walter Wallace. Walter, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, estamos en el inicio del año académico, un año académico que empezó el 31 de enero. Eh, ¿Con qué convocatoria sabemos que la universidad siempre convoca, nuclea mayor cantidad de inscriptos, de alumnos y alumnas? ¿Y con qué oferta académica además? Efectivamente, la semana pasada, el lunes pasado, arrancamos las clases de este año. Eh, durante los meses de febrero y marzo hay 10.000 estudiantes más o menos cursando, uh -huh. 7.000 nuevos ingresantes que están haciendo su curso de preparación y alrededor de 3.000 estudiantes que vienen de años anteriores que están haciendo alguna materia de verano. Y a partir de mediados, finales del mes de marzo, cuando arranca el cuatrimestre... Eh, van a ser cerca de 30.000 estudiantes los que estén cursando este año. Uh -huh. En, en eh, este momento, curso de preparación y materias de verano. ¿El curso de preparación eh, qué características tiene, qué objetivo se traza respecto a quienes provienen de la escuela secundaria? Sí, nosotros tenemos desde, desde, hace, desde hace muchos años ya un curso de preparación que tiene siete semanas de duración durante los meses de febrero-marzo. Lo volvemos a hacer en, en mayo-junio uh -huh. para quienes ingresan a la universidad en el segundo uh -huh. cuatrimestre y lo que buscamos en tres talleres, un taller de matemática, un taller de lectura y escritura y un taller de vida universitaria, es poder eh, hacer un repaso de los contenidos principales de la escuela secundaria y una aclimatación a la vida en lo, la Muy universidad, bien. un conocimiento de cuestiones operativas algunas, como es cómo funciona el campus, cómo inscribirse a materias... Cómo es la forma de aprobación de las materias, de la promoción, de las notas y demás. Y también temas que tienen que ver con qué significa ser un estudiante universitario, ¿no uh es -huh. cierto? Además, me imagino en este año 2022 con el desafío de volver paulatinamente a cierta normalidad que tiene que ver con la presencialidad. Eh, ¿En qué etapa están en relación a 2021 y especialmente a 2020? No, en relación a 2020 es otra universidad, no uh -huh. tiene nada que ver con lo que fue aquel año, hoy tenemos una presencialidad plena y segura, eso significa que no hay ninguna actividad que se pueda, que se necesite, que se quiera hacer presencial, que no pueda hacerse, uh -huh. eh, se está cursando en todas las aulas, todas las materias de todas las carreras de forma presencial, lo que hay no como diferencia, sino como aprendizaje, uh -huh. es que la virtualidad cobró un valor. Eso que a principios del 2020 nos parecía que iba a ser imposible, que era seguir dando clases y que lo pudimos hacer y que hubo más de 20.000 estudiantes que siguieron avanzando en sus carreras durante uh -huh. los años 2020 y 2021, eh, hoy es un aprendizaje y ese aprendizaje se traduce en que hay clases especialmente expositivas, que no tiene sentido claro. que estés presente en la universidad, sino que puedas seguirlas desde tu casa, que en el campus virtual hay materiales de estudio que están a disposición uh -huh. y los puedes hacer en el horario en el que te venga cómodo. Se incorporó y, la virtualidad. Entonces la virtualidad que ya <coughs> estaba presente anteriormente, sí. porque, porque nosotros tenemos el campus desde el año 2016, desde el inicio, uh -huh. pero siempre de forma muy complementaria, hoy pasa a tener otro protagonismo y otro nivel de actividad, entonces eh, va a haber materias que sean totalmente presenciales, va a haber materias que incorporen la virtualidad como parte de, de su funcionamiento y sean parte virtual y parte presencial y va a haber materias donde los estudiantes van a poder elegir, así como eligen si cursan el martes a la noche o el jueves a la mañana, van a poder elegir entre el martes a la noche, el jueves a la mañana o cursarla de forma virtual. Y eso va a depender del contenido de la materia. Y en cuanto a la presencialidad, ustedes fijaron una serie de recomendaciones que tienen que ver justamente con las condiciones a cumplir de parte de alumnos bueno de toda la comunidad educativa de, de la Universidad. ¿Qué, ¿Cuáles son los principales contenidos de eso? Mirá, el, el, lo más visible tiene que ver con el barbijo. Uh -huh. Es algo que usamos en, en cada uno de los espacios y los ámbitos de la Universidad. Eso es lo que está más a la vista. Eh, por supuesto, no venir con síntomas. ¿sí? Aquel que tiene síntomas eh, le pedimos que, que no venga hasta que haya evolucionado eh, la enfermedad. Eh, estamos trabajando para que el 100% de quienes estamos en, en la universidad estemos con el esquema completo de vacunación. Uh -huh. La verdad es que eh, son muy pocos los estudiantes que no tienen el esquema completo. Y estamos permanentemente a invitarlos a acercarse al hall central de la universidad, donde aquí mismo uh -huh. resuelven el tema claro. en, el, en el momento. Eh, buscamos mantener la, la, la mayor distancia que sea posible en cada uno de los ámbitos, pero lo más visible es el barbijo. ¿sí? Para, para diferenciar, para, para saber que no es una escena uh -huh. del 2019. Eh, la marca es el barbijo. Eh, la universidad está en un año, hace poco suscribieron un acuerdo con la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación que tiene que ver con el desarrollo, una constante en la Universidad Nacional de Burlingame, el desarrollo de obras. En este caso, ¿qué características y con qué propósito esas nuevas obras? Nosotros estamos en, en este momento, eh, estamos con tres obras muy importantes. Muy importante significa que hoy la universidad tiene alrededor de 50 espacios entre aulas, laboratorios, talleres y estamos construyendo 120 uh -huh. ¿sí? o sea que esperamos eh, en el año que viene eh, perdón, estamos construyendo 70 ¿sí? Sí. para llegar a 120 a ese total, sí. eh, o sea que vamos a más que duplicar sí. el, el espacio, los espacios que tenemos hoy eh, eso esperamos eh, llegar al año 2023 en condiciones de contar con esas dimensiones esas son tres obras que ya están en ejecución, que efectivamente sí. fueron en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, con la Secretaría uh -huh. de Políticas Universitarias, con, con Jimmy en, en la Secretaría en su momento. Eh, el, ahora lo que se firmó en, en este momento son cinco obras complementarias. Es una línea que, que, que Jimmy, Jaime Persig, definió desde el Ministerio para todas las universidades que son obras que se van a ejecutar desde la propia universidad uh -huh. en nuestro caso eh, vamos a hacer una renovación parcial de, de la instalación eléctrica de, de, de la universidad en un sector que, que todavía teníamos pendiente de, de poder renovar y fortalecer la instalación eléctrica eh, vamos a equipar un sector para que funcione la radio de la universidad eh, estamos trabajando en la renovación de las veredas de la universidad, la renovación de un sector de pisos de la universidad que también uh -huh. eh, nada, del, del, del tránsito habitual sí, claro. se volvió necesario hacerlo y una obra de remodelación eh, en, en el frente de la universidad que nos va a permitir tener un mejor acceso a, a sótanos uh -huh. que bueno, algunos estudiantes conocen porque... En el año 2019 hicimos funcionar un, un centro de biosimulación ahí sí. para los estudiantes de enfermería, de kinesiología y ahora de obstetricia para las carreras de salud, que quedó obviamente con muy poca ventilación para los parámetros actuales, con lo cual, eh, bueno, ahí va a haber una renovación importante que, que, que nos va a sorprender a todos. ¿La mecánica tiene que ver con obras que proyecta e idea la universidad y que financia ya sea el ministerio o la propia secretaría? Sí, en, en todos los casos son obras eh, diseñadas uh -huh. y proyectadas por la Dirección General de Hábitat de, sí. de la Universidad. Nosotros tenemos un equipo uh -huh. que, que como verán es muy activo. Sí, sí. De generación lo de propuestas <coughs> y de ideas y, y el financiamiento en este caso es directamente del Ministerio de Educación de la Nación. Y más allá de las obras que tienen que ver con la renovación de lo existente o el mejoramiento de esas condiciones... Eh, en las que tienen que ver con infraestructura de fondo alta eh, para los que conocen la zona sobre qué sector de la universidad hay dos obras que están en lo que era la fábrica de Tres Cruces sí. en, si ustedes bueno, quienes conocen la universidad uh -huh. o quienes se la imaginan nosotros tenemos puesto en valor todo lo que da hacia el frente de la calle Origone claro ¿sí? pero eh, recién ahora estamos trabajando en dos obras muy importantes que dan lo que sería hacia la calle Mazzarello, digamos, hacia sí. el fondo del predio, uh -huh, ¿sí? hacia claro. el fondo de, de la universidad. Nosotros tenemos puesto en valor más o menos un 30-40% de lo que era la fábrica uh -huh. en esa mitad delantera sobre la calle Origona y estamos trabajando... Eh, en el fondo, tanto en el costado del estacionamiento como en el sector del acceso parquizado, pero en dos edificios muy importantes que ponen en valor infraestructura. Okay, y una tercera sí. obra que estamos haciendo en lo que nosotros llamamos la calle La Patria, que uh -huh. era la antigua planta de tratamiento de afluentes de la claro, fábrica. A unas cuadras de aquí, ¿verdad? A dos manzanas uh -huh. de, de donde estamos nosotros ahora, en la calle La Patria hay un predio que pertenece a la universidad, que pertenecía también originalmente claro. a la fábrica, A partir de, era la planta de tratamiento de afluentes, y ahí estamos construyendo otro edificio. Eh, arrancamos hablando, Walter, en relación al año académico y las diferencias en relación al año 2020. En ese tiempo, 2020 y 2021, la universidad jugó un rol activo, muy propositivo, muy de, de políticas a implementar, que indudablemente a comienzos de este año 2022 también sirve como para trazar un balance respecto a cómo la universidad trabajó no solo desde lo académico, sino también desde lo social. Eh, ¿Qué mirada tienen respecto a todo eso que pasó, que los obligó, que los llevó a tomar ese rol tan activo del que hablábamos? A ver, empiezo diciendo porque nos sentimos muy orgullosos con, uh -huh. con, con todo lo que seguimos haciendo. ¿sí? En sí. la universidad sigue funcionando un laboratorio donde se hacen análisis de PCR de, de las muestras que toma el sistema de salud de Burlingame, de Tusaingó, de otros municipios de la zona, en la universidad sigue funcionando un centro de rehabilitación respiratoria para pacientes sanados de COVID que quedaron uh -huh. con algunas secuelas, sigue funcionando un centro de telemedicina donde se hace monitoreo de las situaciones que así lo requieran, seguimos trabajando con el sistema educativo con aula abierta para que la plataforma de la universidad, el campus de la universidad, esté funcionando en, en las escuelas de los niveles obligatorios de, uh -huh. de Burlingame. Eh, hay un equipo que sigue fabricando medidores de dióxido de carbono para, para distintas instituciones, la nuestra entre otras, bueno, que necesitan claro. medir el, el nivel de ventilación y, y, y, y, y la seguridad que tenemos o, o, o la minimización que podamos hacer del riesgo de contagios. Eh, la verdad que todas las iniciativas, eh, además de ser valiosas y de tener sentido, eh, ponen en juego capacidades de la universidad. En todas uh -huh. las, las iniciativas hay participando docentes, investigadores de la universidad y estudiantes de la universidad, y eso es lo que... Eh, lo, la, la, las vuelven más interesantes, ¿no es cierto? Los estudiantes de salud participando en vacunatorio, de la telemedicina, de la rehabilitación respiratoria, los estudiantes de biotecnología en el laboratorio de análisis de PCR, los estudiantes de ingeniería en la fabricación de medidores, los estudiantes de educación en, en la plataforma aula abierta en las escuelas. Entonces, eh, es una oportunidad no solo de sumar... Eh, lo que habitualmente en la universidad se conocen como, como voluntariados, ¿no es cierto? como uh -huh. actividades de sí. participación social y comunitaria, sino que también es una oportunidad para poner en práctica los aprendizajes que, que cada uno de los estudiantes está haciendo en sus carreras. Entonces es la participación social, el voluntariado, la solidaridad, pero aplicando conocimientos que están estrictamente relacionados con aquello que movilizó a cada uno de los estudiantes a acercarse a la universidad. Ese proyecto que cada uno tenía, esas ganas de aprender, esas ganas de, de crecer en, en determinado campo disciplinar, en determinada actividad, eh, bueno, lo, lo, lo pueden estar aplicando desde el momento claro. de sus estudios uh -huh. en temas que tienen una una relevancia y una valoración social muy importante y un impacto muy importante. Eh, era los tiempos en los que la universidad arrancaba, charlándolo primero con Jaime Persic, luego contigo, planteábamos este tipo de temas en relación a una cuestión casi teórica. ¿no? Eh, la realidad lo llevó a que eso se hiciera carne, a que ese vínculo con la, con la comunidad estuviese presente, especialmente en los dos años transcurridos. Eh, ¿Encuentran de parte de la comunidad esa, esa presencia, ese hallazgo del vínculo? De la universidad con la comunidad? Sí, absolutamente. Lo encontramos en cada uno de los que participan de cualquiera de las actividades abiertas que tenemos a la comunidad. Hay más de 100.000 vecinos y vecinas de Burlingame que recibieron su dosis de vacuna en la universidad. Uh -huh. Y eso implicó también un conocimiento eh, muy cercano por claro. parte de muchos de ellos. Uh -huh. eh, hay. Hay abuelos, hay tíos, hay padres, hay madres que de, de, de chicos, chicas que estudian en la universidad que se acercaron a conocerla porque les tocó acá eh, darse la vacuna. Y que quizá y, por primera vez ingresaban a una universidad en y, algunos casos, y ¿no? que en muchos casos, eh, porque así nos lo han hecho saber, uh -huh. eh, se han llevado una sorpresa enorme, una alegría enorme. De, de encontrarse con este lugar. Bien, es un balance parcial pero un balance positivo. Sí, absolutamente, en el marco de una tragedia que nos ha cierto? Absolutamente. O sea, eh, es un balance positivo que marca la, la posibilidad, la oportunidad, el valor de una universidad en el territorio. Vos comentabas antes esa, esa teoría que, uh -huh. que, que puede haberse desplegado en algún momento. Eh, nada, Jaime nos... nos nos movilizó, nos moviliza permanentemente a poder eh, mostrar y, y poner en juego lo que significa que haya una universidad en Urlingam y que eso no tiene que ver solamente con estar en Urlingam, sino con sí. ser de Urlingham, cierto? Y, y acá nos enseñan solamente, se produce conocimiento, se hace extensión universitaria, se pone el conocimiento que se produce en, en la comunidad al servicio. Al servicio de la comunidad, y ¿sí? el conocimiento de la universidad puesto en juego en la comunidad. Walter, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, un saludo. Walter Wallach es el rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Birmingham, charló con la obra en esta mañana.